Hola amigos del canal, hoy vamos a probar este juego, este juego corto de terror que se llama There is nobody. No hay nadie. No tengo ni idea de qué va. A por él. Bueno, aparecemos en una, una habitación y dice que el objetivo es mirar la televisión pero se acaba de, de, de ir la luz y se oyen voces como oh, ha vuelto la luz de la cama. Bueno, pues el objetivo es ver la televisión. ¿Es? ¿Eh? Han llamado a la puerta. Quita ese ruido, pero si no se oye, ¿cómo me muevo? Llamaré a seguridad. Vale, pues vamos a llamar al propietario o al dueño. Estamos llamando y siguen llamando a la puerta. Este es el apartamento 45. El apartamento 44 está dando golpes en mi pared. Lo siento, no puedo ayudarte, porque en el apartamento 44 no hay nadie desde hace muchos años. ¡Boah! Tengo que ver, averiguar o contar la verdad de lo que pasa en ese apartamento. Ok, ok. Mandaré a alguien para inspeccionarlo. Bueno, la intro promete. Vale, tenemos que chequear el apartamento 44. O sea que estamos alquilados o, o en una especie de motel, no lo sé. A ver qué opinan, 42... Uy, se ha silenciado todo. 43 y 44. Vale, hay unos cuantos más. Pero bueno, por ahora vamos al 44. Uy, estamos entrando. Y hay un espejo y no nos... Lo... Joder, ¿qué es ese ruido? Uf, mejor los chequeos. Vale, pero el susto que me he llevado no es que sea muy grande, ¿eh? porque están los auriculares puestos y claro, el, el sonido te pega un zumbido aquí muy grande pero yo no me veo en el espejo, seré un vampiro Va, vamos a chequear la tele nada, en el armario, nada el teléfono, nada los gráficos, pues bueno, son estilo, una mezcla IPSP con gráficos poco antiguos como antiguos la tele ya veis que no es plana tampoco del todo vamos a ver por aquí que hay un sofá el apartamento el resto la cocina aquí hay bueno basura el horno microwave A ver, aquí el agua, nada. El frigorífico. ¿Dónde estoy? He salido del 45. Pero si he entrado del 44. Vale, cambia el objetivo. Investigar. ¿Pero esto qué es? ¿Qué ha pasado aquí? Parece que ha habido un terremoto, madre mía ¿Esto ¿Qué es lo que hay en el suelo? ¿Son botellas, restos, libros o qué es? ¡Ah! A ver, tranquilo han llamado a la puerta. Nunca termina. Bueno, a ver, voy a analizar esto. El juego se acaba de cerrar automáticamente. Así que, bueno, voy a ver si lo puedo comentar. Bueno, pues resulta que, que, bueno, que estamos en un apartamento y que nos han tocado a la puerta y hemos llamado a... porque molestamos hemos llamado a, al propietario nos ha dicho que del apartamento de al lado no había nadie entonces hemos ido a investigarlo hemos salido por el apartamento 45 y y hemos vuelto a entrar y entonces estaba todo revuelto, todo ahí muy raro como si llevase hace años ahí eso puesto y al final pues no ha pegado un susto o algo y no sabemos qué es vamos a intentar a ver si si podemos averiguar bueno, el juego no está mal es muy corto voy a intentar ir a otra puerta a ver si pasa algo pero en principio no solo nos deja entrar en el apartamento 44 y lo peor de todo es que aquí no hay salida o sea está o este apartamento o los otros pero no hay una escalera hacia afuera ni nada entonces, pues el, el susto, pues bueno, es el grito ese, pero no sabemos si es un espíritu, si es algo que había pasado aquí y se nos ha vuelto a aparecer, un espectro, no lo sé, no lo sé, porque es que aquí está la cosa. Y aquí viene el susto de nuevo. Claro, te metes aquí... No te esperas nada... O te puedes esperar algo... Pero yo no me lo esperaba... También... ¡Ah! Ahí se ha visto... Una especie de... De demonio... O de algo... O sea, la habitación está poseída... Pues bueno... Este ha sido el juego... Espero que les haya gustado... Yo me he asustado sinceramente... Porque... Los ruidos son muy fuertes... Y te impactan... Pero... Por lo demás del juego una valoración es muy corto Yo pondría un 6 y medio o un 7 ya me decidiré al montar el vídeo así que bueno este es el juego de hoy esperamos volver a sacar otros juegos próximamente de estos de terror cortos o algunos raros que pueda haber y nos vemos hasta la próxima al ordenador le voy a dar